qué tal buenas noches cómo estás un placer tenerte acá en este backstage que es del face to face que será el día justamente sábado vamos a estar en vivo y en directo para todos a las eh, 19 horas argentina el sábado 10 de julio 7 horas digamos eh, vamos a estar en vivo por mi canal de youtube un gusto tenerte nuevamente como te dije Contanos quién sos y de dónde estás comunicado en este momento bueno, primero que todo, quiero agradecerte, Rubén, por la oportunidad de, de permitirme estar aquí contigo, poder tener una conversación bíblica y especial y poder pues, compartir un tema que, que yo creo que es muy relevante y práctico para aquellas personas que estarán viendo el programa de Rubens Vivo. Oye, qué nombre, nombre tan interesante, Rubén. Rubens Vivo. Así es. ¿Y por, qué, ¿Por qué pusiste ese, ese título a tu, a tu canal? Bien, en realidad este, Rubens, bueno, yo me llamo Rubén y me dicen Rubens, de entre tantos sobrenombres o nick que se pueden decir respetablemente. <ríe> Así que Reggie Rubens. Eh, y vivo porque estoy en vivo, obviamente. Eh, mi primer contenido es en vivo y entonces dije, ah, bueno, vamos a hacer Rubens vivo. no Hasta que después pueda surgir otro contenido en otro momento. Y ahí quizás pueda cambiarle algo Pero yo creo que va a quedar Rubens vivo por un buen tiempo Mientras esto perdure, ¿no? Pero bueno, así estamos Me gusta, me gusta mucho Rubens vivo <risa> Exacto. Bueno Rubén yo soy venezolano Para aquellas personas que no me conocen Mi nombre es José Daniel Sánchez Vivo actualmente en Canadá Cuando llegamos aquí a Canadá, mi familia y yo Canadá nos recibió con los brazos Bien, pero bien abiertos Llegamos un diciembre y esa primera semana Cayeron cinco tormentas de nieve, Rubén, oh, imagínate. Qué increíble! Nosotros abríamos las ventanas y nosotros de decíamos, oye, ¿qué estamos haciendo aquí en este país? Pero fue <risa> increíble, de verdad, esa primera semana. ¡Qué barba. Pero ya llegamos aquí, yo tenía 13 años y ahora tengo 27. Canadá nos ha tratado muy, pero muy bien. Dios nos ha bendecido grandemente aquí en este país a mí, a mi familia. ¡Buenísimo! Y bueno... Algo que te puedo contar, uh, llegué aquí sin hablar nada de inglés, mm -hmm. literalmente cero. Lo único que nos enseñan allá en nuestros países que es que, que si los números, salen sí. los colores, algunos animales, ¿me entiendes? Pero cuando llegué aquí me di cuenta que eso no era muy... <risa> como que no servía para mucho. <risa> Entiendo. <Sí. risa> y bueno, fui, fui al colegio dentista de aquí de, de Toronto, Canadá. Me trataron muy bien, a pesar de que no sabía comunicarme con la gente. Y luego de eso, bueno, a través del tiempo pude aprender un poco, defenderme un poco mejor. Y luego fui a la Universidad Adventista de Canadá, que se llama Berman University. Y me gradué de la universidad en el 2016. Y luego de eso, pues, la Conferencia de Ontario, que si no estoy mal, en Argentina le llaman asociación. Me dio la oportunidad de comenzar mi ministerio como pastor de jóvenes en una, en una bonita iglesia llamada College Park Church, allá en, en, en el área de Ontario. O Así sea que Pues ese es como un resumen de mi vida. Estoy casado también. Estoy casado, Rubén. Y Bien. Como estaba de diciendo anteriormente, mi esposa una mujer bellísima por dentro y por fuera amén Ese hermano su nombre es Laura Angélica Sánchez y como te dije, ella no es solamente mi media naranja, es mi medio mango porque esa es mi fruta preferida <risa> ¡Qué bueno eso me encantó, me encantó medio mango, ¿eh? es riquísimo el mango así que me imagino que si te gusta estás eh, completamente satisfecho bueno, me hablaste algo de la nieve me imagino que aprendiste a hacer muñecos de nieve con la nieve cayendo ahí <risa> Cansaste de hacer muñeco, sí, ¿no? Para esto, Rubén. Eh, sí. A mí me encanta la nieve, me fascina la nieve. Ah, sí? Pero la cosa es que la nieve viene conectada con el frío. Oh. Y detesto el frío, no me gusta para nada. Mira. O sea, que como que estoy así como en un lugar, ¿me entiendes? Como que no puedo tener el uno sin el otro, o sea, que, que toca que aceptarlo. <risa> Seguro. Bueno, yo amo el frío, así que. y me complica el, el verano. Pero muy bien, José Daniel, la verdad que te sí. felicito. Y hablaste que sos. Este, teólogo o sos pastor, digamos, de jóvenes inclusive y, y se me viene a la mente algo que hace que lo tengo, digamos, como algo cotidiano, muchas veces cuando las personas dicen que es un cristiano, que es un pastor y bueno, cuando hablan acerca de religión, biblia y todo lo que viene y demás eh, siempre me viene a la mente eh, la frase muy conocida de Mahatma Gandhi, quizás la pueda cambiar un poco eh, la he adaptado a mi eh, idioma argentinizado y es que Mahatma Gandhi eh, en alguna oportunidad le preguntan eh, ¿Qué opinaba de los cristianos? Y Mahatma Gandhi dice El problema de los cristianos no es Jesucristo, ni su doctrina, ni la Biblia El problema de los cristianos es no encontrar referentes verdaderamente cristianos como Jesucristo Y eso sinceramente cuando lo escuché me pegó, me, me llamó mucho la atención Dije, pero ¿cómo esta persona no conoció a Jesús? Y no lo conoció porque no tuvo referentes como Jesucristo entonces, yo te pregunto, en este momento, ya que vos sos teólogo y calculo que has estudiado muchísimo acerca de la vida de Jesús en la Biblia, en todo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, ¿no? Eh, ¿Cómo era Jesús de aquel tiempo, de ese tiempo de Jesús y cómo lo verías ahora jesús Jesús? ¿no? Que creo que de eso vamos a hablar el sábado, ¿no? El Jesús de antes y el Jesús actual. Pero más que nada en el Jesús actual, ¿no? El hoy, de Jesús hoy. Sí Rubén, eh, cuando estábamos hablando un poco sobre este tema que vamos a estar tratando este sábado, para aquellos que están escuchando este backstage, te esperamos aquí a las 19 horas de Argentina Bien. vamos a estar hablando un poquito sobre el Jesús de hoy Jesús es el mismo es el mismo ayer, hoy y siempre y yo creo que Él sería la misma persona que era cuando estaba aquí hace aproximadamente unos 2000 años atrás creo que el enfoque sería tal vez un poquito diferente, aunque su misión sería siempre muy clara. Y eso es algo que yo aprecio mucho de Jesús. Si no hubiera sido por ese enfoque en su misión, eh, no habría esperanza para mí, ni para ti, ni para nadie más. O sea que siento que Rubén, él estaría muy enfocado en su misión. Eh, y de esto es que vamos a hablar. Qué bueno. Como te estaba comentando antes, Rubén, ah, no le vamos a decir aquí a la gente todo. Normalmente cuando yo voy a ver una película, no me gusta ver el trailer porque en el trailer normalmente te dicen todo. Y ya no me gusta <risa> verla porque ya me contaron todo. <risa> o sea que vamos a darle solamente la salecita Bien. y no les vamos a dar el pedazo de carne <risa> a la gente que nos está viendo. Pero vamos a hablar sobre Jesús y cómo tal vez Él sería si estuviera entre nosotros hoy haciendo vida aquí entre nosotros. Increíble, increíble. La verdad que me interesa mucho. Me gustaría entonces que vos también puedas estar ahí, puedas participar. Y si tenés algún comentario eh, pensando de cómo sería Jesús hoy, ¿te lo imaginás a Jesús hoy caminando entre nosotros? ¿Cómo andaría? ¿Cómo sería Jesús? Eso y mucho más lo vamos a ver el día sábado 10 a las 19 horas Argentina, 7 horas Argentina. Y en Canadá, ¿qué horario sería exactamente? Bueno, eh, aquí cambia bastante la hora, pero para la gente que está en Toronto, y voy a, voy a hablar con mi gente para que apoyen a Rubens Vivo. Gracias. Sería a las 5 de la tarde, hora de Toronto, Canadá, 4 de la tarde, hora de Alberta, Canadá. Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, eh, va a ser un gusto, va a ser muy interesante que estés allí. Te agradezco, José Daniel, porque sé que va a ser muy bueno. Y vas a traer algo que a veces las personas no imaginan ¿no? El Jesús de hoy Hoy, Jesús hoy ¿no? Te esperamos entonces el sábado 10, eh, entonces en este horario Por mi canal Rubens Vivo Seguinos para que puedas disfrutar De este programa Que es el Face to Face Para que todos juntos podamos aprender un poquito más Y podamos pasarla muy bien Gracias Daniel, eh, nos vemos entonces el sábado Si Dios quiere Amén, amén, nos vemos Rubén